Que con mucho cuidado baña el río Catamayo Y como en un cuento un bosque se convirtió en piedra Ahora vive en Puyango para siempre hasta el final Los guayacanes nos hacen suspirar con sus encantos Vestidos de amarillo, flores en el zapotillo En Loja quiero vivir yo puedo echar raíz, en ninguna otra parte podrás encontrar tanto para ser feliz. Aves de mil colores viven en el podotar. Algunas como espejos de belleza sin igual. La provincia de Loja más encanto natural. Es una de gente noble y de artistas sin igual. La magia de esta tierra no tiene rival. Toda mirada puede cautivar. En Loja quiero vivir. Loja, quiero vivir. Gracias, muchas gracias.